Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video. Hoy eh, tenemos que ver Luna en Casa 3. Perdóname por el error de ayer. Ayer te hablé de la Luna en Casa 2, pero acá arriba figuraba Luna en Casa 1 en los signos de Tierra. Me olvidé de cambiar el, la pantallita de fondo. El título del video, perdón, perdón, perdón, pero ya sabes, te hablé de la luna en casa 2 ayer. Hoy nos toca Luna en casa 3 en los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. ¿sí? Y así vamos a ir haciendo nuestras propias asociaciones. Bien, vamos entonces a empezar hoy. Luna en casa 3, adaptable, bromista y observador. Casa 3 en Tauro, constante estable y concreto, luna en Tauro, sensual, tierno, confiado, brusco, crédulo, crédulo inseguro. Entonces, si estamos eh, frente a una carta de una persona, la tuya propia que estás estudiando, que tiene la luna en Tauro en la casa 3 y la casa 3 en Tauro también, es una persona muy constante, podríamos estar entre una persona muy constante y observadora, que suele sentirse confiado en los procesos. Ahora, si esa luna en casa 3, que es adaptable, que es bromista, que es observador, eh, la casa 3 estuviera en Virgo, en vez de estar en Tauro, como estaba antes, que es investigador analítico restrictivo, y la luna también estuviera en Virgo en vez de en Tauro, eh, cuidadoso, humilde, prudente, obsesivo, neurótico, distante, podríamos estar ante una persona muy observadora y prudente, características perfectas para hacerse un excelente investigador. Bien, y por último, si la luna en casa 3, adaptable, bromista y observador, estuviera la casa 3 en Capricornio, constructivo, realista y prudente, y la luna también estuviera en Capricornio, reflexivo, prudente, reservado, egoísta, indiferente o cruel, podríamos estar ante una persona observadora, lo que lo ayuda a ser muy reflexivo ante la toma de decisiones. Es muy prudente. Bueno, que te haya gustado esta clase, yo te voy a dejar acá en este costado, eh, en el costado izquierdo, allá. Ah, pues no, ¿por qué? Pues se me va para atrás? Ahí. <coughs> eh, te voy a dejar una casita de descripción con todos los anteriores videos y este incluido. Si no estás entendiendo de qué estamos hablando es porque no viste los anteriores videos short. Así que te invito a que veas desde el primero. Y ahí vas a entender de qué estamos hablando. Te mando un abrazote enorme desde acá. En este momento estoy grabando en mi lugar en el mundo. Paso de la patria. No estoy en mi casa. Eh, pero no quiero faltar a mi compromiso para con ustedes. Chao. Hasta la próxima. Que es mañana.